Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión no los encontramos en Cozumel y estamos aquí en Zacatecas. Ahorita ando de vacaciones, son los últimos días que me quedan aquí y he decidido grabar cómo se hace una discada al estilo Zacatecas. <risa> Espero les guste y ya conseguimos los cerillos. Arrancamos. Saluden, perros. ¿Qué es que rojo? Sí, sí. Eso. <risa> El compa Chayán promociona tal? tu canal, mijo. ¿Qué onda, raza? Pues aquí presentes el Rojo DM. Aquí estamos hoy con mi compa Alexis. Ahí pendientes con apoyando su canal también y me apoyen también en el mío. Estamos produciendo musiquita rap para que se suscriban al canal. Estamos ahí como Rojo DM. Arre, el link lo van a tener en la descripción, raza. Suscríbanse, putos. ¿Purio Cooksack a la verga? ¿No se dicen groserías en iCooksack? Ah, si no. es... ah. Se blurean, se blurean. Sí, eh, el dueño del rancho, chicas, soltero, buscando relación seria. <risa> <risa> Suscríbanse. ¡Huevo! Que no lo mierda, güey? ¡Eh, ya! Bueno. El disco ya está calentillo. Échalo, échalo. Vamos a comenzar con un pinche medio kilito de cocino, raza. Así sin aceite, porque el mismo cocino va a soltar su grasita. El juego, pues vamos a intentar controlarlo entre medio y bajo para que no se nos queme tan rápido. Igual échale el chorizo, güey, para que vayan soltando toda la grasita. Igual en la misma le vamos a echar 750 gramos de chorizo. Esta madre la vamos a tener hasta que suelte su grasita y agarre un poquillo de color. porque se va a casar, güey, güey. Yo, ya, si entre, güey, se la foto. Güey, la... <ríe> cuando vayan a partir el pinche no, para y tu morra, güey. Que llegue el enuco, güey, los avientes. No, güey, así cada, y cada mes. No, mes. no, no, no, no. Ahora está bien para ¿La, <ríe> la qué, güey? O sea, es un manchito, güey, pero está bien para acá. ¿La que nos dijiste? Sí, pues ya cuando te atrases ya no iba a ah, va a haber tiempo de nada. Porque va a ser el primer niño y va a valer ver. Y el tercer. Y luego a mi dos que me haga una, un capada de dos. Sí, sí. Listo, sí. Por, 아아 m kayak, yap ¿Qué crees que anda tan quitado de la pena, güey? Te pega la cabeza, güey. <risa> Todo, todo, todo. Hoy oh, oh, oh, oh, oh, oh quiero que se aclare ese segundito. No, no, no, no. Es ¿No, no mames, wey? ¿qué tal? güey? Güey, yo no me acuerdo, güey. Oye, güey. O Sobres, sea, <risa> ah, güey, pero pues aquí todos tienen fuera que le pisen, ¿no? Eh? <risa> <risa> Que ¿Vas a poner salsita arriba? Te la cerré, güey. cucharilla, güey. Ya ya están, güey. Ahora güey. Aplicar la. O sea, me tortillas a poner tortillas Dos, tres, cuatro. Armen el taqueo, armen el taqueo. güey. <inaudible> salsita, pero... ah, pasar, ¿no? Acá. <inaudible> Hay salsa macha y salsa roja. No base, ¿sí? sí, están en el carro, güey. Y los platos igual. Es de aceite con chile de árbol y solo ajo. La tarta, ¿sí? Esa madre está potente. Ah, no mames, güey. Ya me puse el güey. Sí, güey. Pues es que ese pinche torbellino, no. No también, güey! ¿Eh? también, Puro rojo de M. No, pero además ya me siento peor. ¡Zorra! ¿no? So. La macha. ¿Qué tal, rey? Ya está. So. La que, pica. la que pica. Ay, cabrón. Pica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Con madre raza. ¿Pica la salsa o no ¿Qué pica? Quieren. A gusto. ¿Rico? Grifado. En salsita macha, raza. Y de este lado. Salsita roja de tomatillo. Sencillo. Vamos a probarla. Está Tapicofa. pero está rica, raza. ¿eh? Así es la discada, estilo Zacatecas. Espero les haya gustado un chingo la receta. Y recuerden, no es la discada, es la convivencia. Puro, dis el... puro discadeo, mi gente. Puro, puro, puro compa. <risa> puro discadeo. Disfruten y nos vemos en el siguiente video. que yo falto I, decirlo. I <risa> de decirlo. Icooksack. Puro Icooksack. Hay No se no, olviden, raza. No se no, olviden de visitar el canal de Rojo Rojo DM. Nuevo talento, va surgiendo, pero créanme, traigo un proyecto muy chingón. Igual, venimos desde Valparaíso Zacatecas, con mi compañero Alexis, y vamos de Zacatecas para arriba, representando Zacatecas como de que no, para que tengan pendiente de los dos canales y suscríbanse. Los y dejamos. un buen descadeo, Raza, ni para qué, sabroso. Sabroso, los dejamos con esta lista en el rancho. Ánimo, Raza. ¡Ay, un sac!